bonita, bueno te ganaste cacha yo tengo que seguir para allá sé que allá hay dos rocas que son acantilados sí yo creo que salida allá al fondo y para acá el camino, yo creo que es mejor para allá ¿me bien? yo creo que como por ahí sí. pasado cerca de ya bye oh, oh, oh, oh buena. ¡Qué ganas! ¡Vamos Lucho! Vamos un zorrito! Si era por la derecha y era como tratar de mantenerse en la parte de arriba hasta que encontramos el sendero no me acuerdo dónde. A ver. hay que dirigirse si el sendero viene allá, ¿Dónde? O sea, acá abajo nos encontramos con el sendero y partimos para allá. Uh, ¡Wow! ¡Ok! Matando. Dale, dale, dale. Uh, cantidad de roca, coge. Oh, está tapadísimo. Es que no haya piedra. Uh, es un campo minado, weón. Bueno. Acá estaba pegarse una grabacióncita con el sunset. ¿Están listos, niños? La el campo minado allá arriba, weón, bueno. Bueno, esperando que no hayan roja el polvo. hay que guiarlo de nuevo uh -huh. <risa> wow oh, oh me saltaron caleta de piedra Unas rocas brutales, pero parece que las pieles no más. Parece, parece. o Oh no, le saltó al marco. Cacho. Piquete, por suerte no le hizo más. Piquetillo como de pintura. Se le saltó una roca pesada, weón. rápido que este circuito, bueno, ¿eh? bueno, tabrigio, la última, hay una que mucho rato velocidad constante, guau, ¡Wow! sí, allá arriba y aquí te suelta. ¿Está bien? Oh, ¿está bien? Oh, me la dejaste difícil Ups, ups, ¡oh, Ah, ah, ah Ojalá que no haya saltado otro porque escuché el mismo sonido. Ah, si sí, un camote te comiste. Wow, saltó la hueva ¿no? Oh, saltó y quedó rodando y, y haciendo así. Ahí se unían. Uh. Oh, oh, oh, oh. ¡Ja, que mate! No me dio para meterme fuerte ¡Uop! Ahí llamo a la antena creo Fíjalo. <risa> <Dale>. <risa> Está más loco que la mierda. Cosa buena, weón. Bueno. La raja. Oh. Oye, cómo te iba y bueno? te tiráis contra las curvas sin ni un criterio. Esperando que no sean tan cerradas. <ríe>